Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles De la semana del día lunes 21 de marzo Al domingo 27 de marzo del año 2022 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Pues para recordarles que el día 24 de marzo Celebramos, conmemoramos al Arcángel Gabriel entonces, bueno, por si lo quieres hacer, el día 24, ¿ok? Y, bueno, algunos este, igual están con el pendiente del cambio de estación, eh, con el equinoccio, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar con la lectura. Como saben, empiezo con el, las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Me guío por mi intuición antes de... Hacer las lecturas, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de las cartas. Y bueno, quiero agradecer en especial a Lulu por su enorme labor de haber realmente este, contactado a gente que se han suscrito al canal. Bienvenidos a los suscriptores nuevos y pues ya lo voy a hacer oficial Lulú, tú eres la ganadora del set de cartas aunque todavía no termina la convocatoria pero francamente llevas una delantera que difícilmente veo que alguien la pueda superar entonces bueno, tú eres quien va a ganar el set de cartas pero es que eso no te limite en seguir este, invitando a gente al canal por favor entonces, eh, en el video del, uh, ah, de la convocatoria a hacer el, el concurso, ahí hay un correo electrónico, por favor, mándame un correo electrónico con tus datos. Esto es este, tu nombre completo, tu dirección, tu teléfono, para que te pueda enviar el set de cartas con mucho cariño desde Cuernavaca y pues no sé dónde estás, creo que estás en México, pero no sé dónde, en qué parte de la república entonces para que ya la próxima semana yo me dedique a mandarte el set de cartas que te digo es totalmente de, de corazón, con mucho cariño y bueno aparte me da mucho gusto porque has comentado que ya te llegó también el libro y pues ya podrás estrenar tus cartas entonces para abrir a más tardar. Y este y bueno, la convocatoria era para hasta fines de mes, pero la verdad eres una de las pocas personas o la única persona que realmente he visto que ha este, conseguido suscriptores. Entonces felicidades Lulu tú te llevas el set de cartas y el otro set de cartas pues no entra ya en este concurso porque pues no hubo de las 11 personas que dijeron que se interesaban en el concurso pues no participaron las otras 10, entonces Lulú tú eres la absoluta ganadora, muchas felicidades, muchas bendiciones y gracias por tu gran labor y como te decía pues si quieres seguir invitando a gente a que se suscriban al canal pues con mucho gusto igual para quienes no participaron en el concurso siempre es bienvenido que este, recomienden este canal hago estas lecturas desde hace ya varios años con mucho amor y bueno se trata de esparcir luz, de dar tranquilidad, paz, amor, bienestar y aunque llevo muchos años haciendo esto en lo personal, de repente también cuando pues me atoro o hay situaciones difíciles me pongo a ver nuevamente el oráculo y veo, ok, esto es lo que nos están pidiendo trabajar y siempre me ha servido como una cierta guía, ¿okay? bueno, ahora sí, empecemos, bueno, todavía quería sacar una carta adicional perdón, que eso se me pasó, por el arcángel Gabriel ¿Cuál es el mensaje adicional del Arcángel Gabriel para todos nosotros para esta semana? Entonces, bueno, ese es el mensaje adicional. Ahora sí, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Mother, madre. Así se ve la carta. Y esta, bueno, madre puede ser muchas cosas, desde la madre biológica, hasta la Madre Divina, ¿no? la Virgen María, este, también puede representar muchas cosas, veamos por dónde va el asunto, y dice, I open my heart to my mother's humanness and her divinity, abro mi corazón uh, hacia la humanidad y divinidad de mi madre, okay. la humanidad y divinidad de mi madre. Abro mi corazón hacia eso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo prosiguen las cartas y cómo se van enlazando para hacer más comentarios acerca de esta carta. Para el día lunes y martes, la carta dice magia. Nos piden que hagamos magia. Y es el arcángel Raciel y dice: Haz magia, redescubre al mago en ti que transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Esto es un poquito el reencontrar nuestra devoción hacia lo que hacemos, hacia la vida misma, ¿no? Y, eh, pues, ha sido los últimos, ahora sí, ya casi tres años, entre pandemia y la guerra ahorita en Ucrania, este, pues, muchas noticias muy negativas, ¿no? la disociación de la sociedad, cada vez hay más violencia, los feminicidios, este, etcétera. Entonces, como que hay una negatividad genérica que cada vez se este, pues está acentuando más en vez de disiparse y ir hacia el, el lado contrario, que es en realidad por donde deberíamos de estar yendo. Pero bueno, a veces esto nos satura. ¿no? y como que nos apaga un poquito la luz nos hace cuenta la veladora que está ahorita aquí enfrente bueno, no, no sale en cámara pero como que se achica la flama ¿no? entonces bueno, están recordando no, la magia está en ti el Cristo interno está en ti este, esto también quiero hacer el recordatorio mucha gente, sobre todo católica está con la idea del este la ter que va a venir Cristo no va, va a resurgir y nos va a rescatar y bueno hasta cierto grado con la interpretación de la Biblia, así se interpreta pero yo como lo entiendo en realidad no, no va a venir así como que muy Hollywood like, ¿no? de que se va a abrir el cielo y llegan los, los jinetes del apocalipsis y yo no creo que llegue por ahí así el asunto este, sino al contrario, lo que se refiere es a redescubrir al Cristo interno. Cada uno de nosotros es parte de la divinidad, somos semejantes a la divinidad y provenimos de esa fuente. Entonces, este, es redescubrir eso en nosotros y hacer nuestra propia magia. ¿no? Este, y ahí como que subrayo el propia magia. Cada uno de nosotros tiene su propia magia, y es redescubrir eso este, es como los magos no hay algunos que pues tienen sus trucos y pues nunca revelan cuáles son, pero esta magia me refiero a que es como una alegría hacia la vida, un coqueteo a la vida un bienestar una el contagiar a la gente con esta magia ¿no? entonces entre tanta cosa negativa pues es lo que nos están pidiendo el ser esa luz que pues ahí está brillando por sí sola, por su propia divinidad, ¿no? Y que pues a través de su magia cautiva a la gente, ¿no? Y la contagia. Y dice, yo también quiero hacer esto. Es pues, lo que pasa también con los niños, ¿no? Cuando ven nuestros actos de magia o ven, qué sé yo, Superman, Batman, cualquier héroe. Pues es algo mágico, ¿no? y pues queremos ser así queremos también tener todas esas capacidades y las tenemos entonces nos están pidiendo redescubrirlas ok muy bien, pero el día miércoles y jueves la carta dice celebración miren qué bonito bueno yo para el jueves tengo una exhibición en el museo Sumaya en la ciudad de México, que se va a hacer una subasta, este, quedan invitados a voy a subir la liga este, para quienes estén interesados hay que hacer una reservación porque hay cupo limitado, pero va a ser un gran evento con más de 70 artistas que estamos haciendo esta labor altruista y bueno, ahí voy a poner la liga y quien esté interesado puede entrar a la liga y leer, leer de qué se trata todo este rollo que va a haber el jueves y dice Arcángel Janiel mi vida es, una, es un presente, es un regalo, lo celebro ahora, vivo en el presente con gratitud, festejo en la gracia divina ahora, viva. Entonces, bueno, Janiel, que es el arcángel de la alegría, nos hace mucho hincapié en el presente, en el momento, en el ahora, ¿no? El, realmente ya olvidarnos del pasado, saltar el pasado despreocuparnos por el futuro y lo que nos está brindando la vida ahorita en este instante gozarlo, disfrutarlo al máximo hay veces que nos hacemos preocupando de más y como dice la palabra preocupar pre antes de ocupar, no, no estamos ocupando antes de tiempo entonces bueno no, al contrario nos están pidiendo ver el aquí y el ahora y disfrutarlo al máximo. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo la carta dice Sanación Sanador. Es el Arca Arcángel Rafael y dice Arcángel Rafael, tienes todas las virtudes para sanar esto. Has considerado ser sanador o sanadora. Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Y hay veces que la gente ni cuenta se da que es sanadora. Para mí la sanación es armonización, armonizar una situación. ¿no? Y como siempre en los videos y digo, por favor, sea amable con los demás, este, no nos cuesta nada. Cuando pasa esto, que alguien de repente es amable hacia ti, y aquí en México de, de hecho la gente... Pues dice que quiere ahora de mí esta persona, ¿no? Porque es tan amable. <ríe> ya, ya hay mucha sospecha, mucha... Desgraciadamente. Eh, pero bueno, en general, si alguien te llega a lagar y es amable o te dice algo bonito, este, pues sentimos padre, sentimos bonito, ¿no? Yo las veces que bueno, me han puesto los comentarios de oye, gracias por tus videos, me han apoyado, me han ayudado para mí es un halago está, me, me está reiterando el universo me está diciendo que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien porque también proviene del corazón ¿no? entonces bueno esta persona que me halagó que me dijo algo positivo está sanando sin saberlo algo ¿no? me está también recordando de, de dar gracias de ser humilde y como dice acá ¿no? El, el dar gracias por el momento, por la situación, por los regalos, por los presentes, ¿no? Entonces, este, muchas veces la gente no se da cuenta del bien que está haciendo con un detallito muy pequeño, ¿no? El halagar a alguien, qué sé yo, yo seguido lo hago a la señora que me ayuda con la, la casa, que no viene a diario, pero que viene de vez en cuando, también me cocina y este hay veces que noto que lo hace con muchísimo cariño porque me hace tal vez qué sé yo una sopa adicional, ¿no? Por decir algo. Y este, y veo que le metió mucho cariño al, al, al guiso, y se sabe eso, o sea, es notorio, ¿no? Y bueno, pues entonces le hago hincapié de, oiga, pues muchas gracias por haberme hecho todavía adicionalmente la sopa, le quedó muy buena, lo cual pues es el caso, ¿no? Pero darle a entender, pues sí me di cuenta de que hizo algo extra y que lo hizo con cariño y se lo agradezco cariñosamente. Nada nos cuesta tener este trato amable, cariñoso, uno con el otro, ¿no? Uh, en esta semana... Eh, tuve tratos con dos vendedores que bueno, fueron agresivos, irrespetuosos y malos pésimos vendedores que yo dije bueno, de dónde salen estas personas que si no les gusta tratar con la gente, se dediquen a otra cosa, o sea, no sé a estancar cajas eh, no, o sea, pero no tener contacto con el público en general ¿no? Y este todavía al, al decirle al gerente de, bueno, oye, pues quiero nada más que sepas esta situación. También respondió de la misma manera. Entonces dije, bueno, ya, de ahí vienen, ¿no? <risa> este Y hay mucha gente que se cree muy buena en lo que está haciendo. Y de hecho fue la primera impresión que me di y por eso entré en, en esa tienda. Este, porque se me hizo muy profesional varias cosas de publicidad y demás que hicieron, pero ya el trato fue pésimo, entonces dije, bueno, este ni mi cuenta se da, de que aparte de que, bueno, no les voy a dar negocio y no va a tener ni un centavo de mi parte, este, pues puede ser muy perjudicial, yo puedo, como lo estoy haciendo ahorita, no decir no vayan a tal lugar es pésimo. Y este, pero pues no lo voy a hacer. Pero podría, no? Y que él solito se, se hace daño ahí. Y bueno, las cosas por su propio peso caen. Entonces ahí este eso me preocupa menos. Pero sí de repente me asombro. Cuánta gente está de mal humor, y cuánta gente es agresiva, y cuánta gente no está de acuerdo con su vida o con lo que está viviendo. Y se desquita con las demás personas y es exactamente lo contrario de lo que debemos llegar a hacer es ser amables, ser cariñosos, ser bondadosos, ser empáticos ¿no? y bueno, primero empezamos con nosotros mismos este, ya una vez que encontramos esa armonía, esa estabilidad, esa alegría ante la vida pues contagiar a los demás todo esto como ves está conectado, tiene que ver con esta magia y ahora sí, conectándolo con la de la madre, pues es lo que hace la madre ¿No? La madre es el centro de la familia, es el punto de unión, es la que una a la familia, es la que al fin y al cabo, este, pues sí, una a la familia, sea a través de sus sabias palabras, de sus gestos cariñosos, de su comida en la cocina, este, de su trato sensible, empático, cariñoso. ¿no? Entonces, bueno, sé como una madre, este. Y ese amor incondicional es lo que nos están pidiendo Por ahí es un poquito por donde va la situación, ¿no? Que no se cuestiona nada ni condiciona nada como dice la palabra incondicional No condiciona, no dice bueno si sí, te voy a amar, si es que pasa esto haces esto sino tal como eres te amo y te acepto y te apoyo y estoy aquí incondicionalmente, ¿no? Así es como nos están pidiendo interactuar entre nosotros. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, pues más en especial hacia nuestra madre biológica, si todavía cuentas con ella, sino hacia nuestra madre divina o espiritual. ¿Ok? Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice Ángel de la Guarda. A mí siempre me agrada cuando sale esta carta, porque significa que el, nuestro ángel de la guarda siempre está presente, siempre nos está cuidando, sí nos está escuchando, nos responde a nuestras preguntas y este, al fin y al cabo que no estamos solos. ¿no? Entonces, concluyendo esta semana, antes de abrir la del arcángel Gabriel, celebra esta semana... Relájate, contagia a la gente con tu luz ¿no? a través de eso haces sanaciones armonizaciones sé tú, sé auténtica, sé auténtico pero da lo mejor de ti de una manera muy positiva muy cariñosa, muy envolvente ¿okay? y bueno eh, volviendo a la carta de Gabriel nada más quiero comentar Gabriel es el arcángel de la anunciación, así se le conoce es el Uh, arcángel de las noticias de las normalmente buenas noticias este, de la transparencia del corazón de la honestidad del corazón que proviene del corazón mismo de la divinidad misma ¿okay? entonces también puede ser que esta semana lleguen buenas noticias no qué sé yo para las mujeres que tal vez quieran estar embarazadas y tener un bebé con la noticia de que se te hizo, no vas a ser mamá, o qué sé yo, que vamos a ascender en un puesto en un empleo, o que va a entrar tal vez todavía dinero, no sé cómo les fue la semana pasada, pero el, la última carta, la de viernes, sábado y domingo, salió viernes, y bueno, para mí de, significó que por fin me depositaron después de tres meses el dinero de la venta del cuadro que tuve, este, que también ahí le estuve batallando porque no fue la cantidad acordada, entonces falta todavía como un 20%, pero bueno, ya llegó algo de dinero, ¿no? Entonces, bueno, algo, va, algo nos va a pasar, algo positivo, algo bonito, hay que escuchar con el corazón, que es lo que nos quiere dejar saber Gabriel. Y bueno, es lo siguiente. Respeto. Y dice, Arcángel Raciel. Respeto el libre albedrío de los demás y el mío. Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Yo respeto. ¿Qué? Entonces, bueno, hay veces donde nos cuesta trabajo el aceptar la acción de las personas o la manera de pensar de las personas o de sentir de las personas. Entonces, bueno, lo que nos están pidiendo es respetar la diversidad que hay en este planeta, que hay en este mundo, y al nosotros dar respeto, recibimos respeto a la vez, y, pues sí, uh, yo creo que es, es que estaba pensando, hace ayer, uh, cerraron una ar arteria vial, aquí, sin avisar, muy angosta, entonces subían los carros de un lado y bajaban del otro, ¿no? pero pues nadie sabía de que estaba cerrado más arriba y nadie le avisaba a nadie. Y de hecho había una callecita transversal donde toda la gente daba un poquito la vuelta y resultaba que era una cerrada y entonces la señora que vivía ahí cerró la reja, entonces quedamos atrapados dos automóviles en la cerrada. Y bueno, la señora estaba de una agresividad y de un mal humor porque todo el mundo estaba dando la vuelta en su calle, en su cerrada. Y bueno, desquitó su mal humor con, con, con nosotros, ¿no? Y entonces ahí vuelvo nuevamente a lo mismo. este, Pues hay que respetar eh, la, la falta como tales de la ciudad que no pone letreros avisando de es situación y no hay paso, punto, ¿no? cerrar la calle tan sencillo desde las otras avenidas entonces a eso es a lo que me refiero con la amabilidad, con el respeto con el amor y este pues siempre dando lo mejor de nosotros mismos nuevamente Lulu te mando un abrazo de luz muy cariñoso, muy personalizado a través de este video y te felicito te digo recuérdame por favor tus datos, mándame un correo en el promocional del concurso hay un correo electrónico. Por favor, manda a esa dirección este, tus datos y yo te confirmo una vez que lo haya recibido. Voy a estar checando también el folder de spam. Y pues, bueno, para todos nosotros nos desea una muy bella semana. Lo va a ser. Les mando un abrazo de luz. Les agradezco de corazón. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste.